Fins de Barcelona acull la 12a edició del Festival Internacional de Cinema i Televisió Esportiva, el BCN Sports Film. La L'extenista Carla Suárez, que va superar un cáncer es protagonista de un dels documentals i ha la seva història al Centro Penitenciari de Joves de Quatre Camins. En el 2021 se me detectó una enfermedad y bueno, eh, tuve que afrontarla, tuve que luchar no había estado nunca en, en un centro así, es cierto que, que, bueno, que es la realidad de, de estos jóvenes y, y bueno, la idea de venir aquí era un poquito para, para darles ánimo, para darles fuerza. Estoy en fase de revisión, pero, pero bien, me encuentro bien físicamente. De disfrutar un poquito de, del día a día y de las cosas que, que durante estos años atrás pues, no he podido ir haciendo. A los Portos saben que es suparación, que es feina que es millora y que es ilusión. Y eso es el mensaje que, el que nos ha venido a dar la Carla y es el que esperem que coagli con los que tenim al centro. Me gusta hacer deporte. Desde que tenía los 12 años veía mis primos haciendo deporte y practicaba yo con ellos. A mí me sirve mucho como vía de escape, yo qué sé, sobre todo días que tengo malos días que tal, pues si me pongo a hacer deporte y tal, pues me va bien. Porque me canso, entonces al estar cansado ya pienso las cosas más relajadas. Sí, ellos le, les ponen ganas de vez en cuando practican y yo creo que, que el deporte para ellos también es muy bueno. Eh, les ayuda a desconectar, les ayuda a, a, bueno, a pasar las horas aquí, a aprender algo nuevo y, y por qué no, pues engancharse a un deporte que, que yo considero que es muy bonito. Ojalá que, que también ellos, pues, ...tengan la oportunidad de, de aprender aquí... ...y que fuera también eh, puedan tener ciertas oportunidades. Tú estás aquí dentro, pero estás todo el día sentado en un rincón... ...ay, qué, qué mala es mi vida, qué, qué penita me doy y qué tal... ...si te pones a hacer cosas, tal, para el día que salgas... ...pues hacer una vida normal y superar el desliz... ...por el que has entrado aquí, si superas eso... ...ya tienes mucho superado... ...ya lo, lo único que tienes que hacer fuera es, pues, seguir con eso... Seguir y seguir y seguir.